Yo recuerdo cuando estuve en tu programa que tu intención era hacer primero power y luego culturismo y tal y has cambiado de opinión, te quería preguntar simplemente ese cambio de opinión tan repentino, si fue debido a Paco o ya lo tenías tú en la cabeza? Yo creo que se juntó un poco todo, eh, realmente me fue una preparación de power un poco mal, no un poco mal pero estaba muy quemado, ya estaba moviendo muchas cargas, tenía bastantes dolores y demás y justo coincidió que fui a ver a Paco, esa preparación me estaba yendo mal eh, y bueno la dejé al final acabé dejando la preparación que estaba haciendo me tomé dos semanas una semana por Andalucía y otra semana un poco de relax me fui a Estados Unidos y ya empecé la preparación fue pues un poco se juntó un poco todo la ilusión del día que fui con Paco con que me estaba yendo mal que me gusta mucho el culturismo me gusta muchísimo de hecho el culturismo eh, desde 2019 fui la Olimpia, de 2019 y me empezó a gustarme desde ahí yo creo que fue el punto que me empezó a traer cada vez más y lo he seguido desde entonces mucho y bueno, sí, desde 2019, cuando más. Estuve en 2018 viviendo en Los Ángeles un tiempo, estuve en Golgi y demás, me empezó a gustar mucho, pero 2019 ya que fue un punto más clave. Vale. Has dicho has dicho que, tu, que te fuiste a Estados Unidos, palabras textuales, a sí. empezar tu preparación. ¿Ha empezado tu preparación allí? Con, ¿De qué modo? ¿Con quién? No, bueno, con mi preparación en el sentido… tenía Necesitaba, por así decirlo, por tema de la empresa y por todo… Eh, un poco de cambio de aire, estaba bastante quemado, estaba muy, muy quemado y necesitaba un poco despejarme y decidirme tres meses a Estados Unidos, que me apetecía además como hacer culturismo allí, eh, estar muy, muy centrado, sin tener demasiadas relaciones sociales más allá de estar con mi pareja y eso, me apetecía estar entrenando, trabajando y como tranquilito sin, sin sí, ver a nadie. Sí, pero que no existe una preparación especial, no es que he eh, intuido no. que empezaste algo especial allí. No, acabé el volumen, acabé el volumen realmente allí, que era un volumen que llevaba ya dos años y pico, pero en Estados Unidos y viajando un poco, viajando entre comillas, un poco por dentro de Estados Unidos, no me veía para empezar una preparación de competición, porque surgen imprevistos, o sea, he hecho todo muy, muy bien, pero a mí han surgido imprevistos que en una preparación de competición me habría reventado por dentro, o sea, me habría reventado a nivel psicológico. Uh -huh. Hombre, irte tres meses a Estados Unidos a desconectar y ponerte a dieta, pues es una putada. ¿eh? Lo, más es, lo, lo más normal es, como bien dice, ir a rematar el volumen. Exacto, sí, a ver, que también os digo que cuando pesas 120 kilos las dietas, bueno, seguro que eh, han caído muchas patatas de esas con mantequilla de mierda que hacen allí en Estados Unidos <risa> y la madre que lo parió. Que con 120 kilos las definiciones no se van mal, ¿eh? o sea, eso también hay que decir. Eh, Bueno, Paco, pues venga, di tú lo que tengas que decir, que sé que estarás ahí deseando. sí. Eh, sí, eh, deseando, deseando hablar contigo, Joan. Eh, bueno, para mí, mira, si me dices que, que te cambió el, la visita al gimnasio, te cambió un poquito el, el, esa visión, ¿no? Yo Ya ves, por mí, encantado. Encantado de, de, de, de, de haberte tenido ahí y darte ese, bueno, empujoncito, ¿no? Pero que tú ya, yo creo que mentalmente estabas, estabas ya encaminado. Yo creo que ya lo tenías en mente y tal. Y tener esa visión y el entreno que, que, que, que, que bueno, que es lo que decimos, que Intenté eh, hacerte cambiar el pensamiento radical, ¿no? De lo que es el entrenamiento de, puramente de culturismo. Tú todavía habías hecho mucho el tema de fuerza, pero yo siempre creo y enfoco mi, mi entrenamiento. El entrenamiento de culturismo es totalmente diferente. Intenté matizarte mucho el enfoque. Eh, como sí. persona inteligente que creo que eres, lo captaste radical a la, a la primera. Le cogiste mucho eso y ya ves tú, yo, yo, yo encantado, encantado de haberte empujado hacia hacia mi lado, ¿no? hacia el lado del culturismo, porque aparte aparte realmente eh, nos hace falta, nos hace falta, yo creo, no más, bueno, tú, tú ahora eres un, bueno, la gente ya te pone como promesa, ¿eh? que, que, bueno pero bueno, tienes actitudes en el sentido de que eh, yo que te he conocido un poquito más eh, capacidad mental en el sentido de, de, de, de esa, es, ese... Eh, mentalmente fuerte para afrontar todo lo que conlleva una preparación en este caso de culturismo, ¿no? que, que yo creo que es de los deportes de precompetición más duro porque esas dietas a última hora, el tener que entrenar a tope, eh, yo creo que pocos deportes te piden esa exigencia y yo creo que para llegar a algo tienes que tener esa capacidad mental y creo que tú la tienes, ¿no? entonces eh, yo haberte decantado un poco a que enfocaras eh, eh, al lado del culturismo, bueno, yo satisfecho y, y wow, me, lleno, me llena de orgullo, ¿no? Porque, porque bueno, eh, traer, atraer a gente como tú, con esa actitud y aparte, y lo que decimos, buena gente, Joan, que es lo que, al, al fin y al cabo, es lo que nos va a, quedar a, nos va a quedar a todos. Y si puedo ayudar, lo más mínimo, a que buena gente con buenas perspectivas genéticas de poder ahí, estar ahí... Ya, de, para mí es un lujo poder estar ahí apoyándote y animándote pero eso sí, claro. no te descantillas que voy a estar detrás viéndote y, y, y, y, y escuchándote ay, ay. cuando yo creo, yo creo que a todos nos pasa que Paco se está yendo ¿no? o soy yo solo en sí, esta sí, vez? Sí, pero, sí. No, pero luego como que se escucha todo pero te, te voy a decirte que cuando fui espera, ¿me escuchas? No sé si me gusta. Sí, sí, sí. Ver, cuando fui, me dijiste una cosa que me quedé muchísimo con eso, que se lo digo siempre a todo el mundo, y es que eh, me dijiste, a lo largo de tu trayectoria, lo que sea, vas a ir como cogiendo un poquito del entrenamiento de cada persona que vayas conociendo y vas a hacer como tu propio método y lo que, como lo que más te gusta. Fue algo que me marcó muchísimo, porque ahora cada vez que entrego con alguien es como que... Luego me doy, cuenta, me doy cuenta que yo solo empiezo a aplicar cosas que antes no hacía porque se lo he visto a esa persona. O sea, lo, como que lo que más me va gustando de cada persona me voy quedando con eso. Y luego también, eh, algo que me gustó mucho, cuando, a ver, yo creo que nos ha pasado esto a todos, el culturismo tiene un montón de prejuicios, muchísimos, desde la, la sociedad normal tiene muchísimos prejuicios. Y, hostia, fui con vosotros, estuve comiendo con vosotros, entrenando con todo el ambiente de, de, de tu gimnasio, y como que me pareció todo tan normal, tan familiar, tan buena gente, por así decirlo, que también yo creo que me llevó un poco más a eso. Y eso fue una pasada. O sea, eso fue yo creo de lo que más me marcó. Más allá el al entrenamiento, pues todos entrenamos, ¿no? Pero ese ambiente, el, el, el ponernos a, el, el café, el entrenamiento y luego ir a comer otra vez, fue como... y todo en, en un buen ambiente me gustó mucho. Me gustó mucho. Bueno, ya sí, de eso. Todo, pero... De eso. Pero quién es el? Yo, yo ignorantemente, ignorantemente pregunto quién es, el, quién es tu preparador, Paco, que no. no, no, no. Es, es, Fede. Ah, es, Fede. es Fede. Ah, vale, vale, ok, es okay, ok, Vale, vale. vale. Es que bueno, el... a ver si dejamos hablar a Sergio, que está. No sé cómo está tan callado, claro, me parece. Algo le ha pasado. ¿Mala digestión? ¿Alguna historia? No, porque luego, luego, luego, luego pasé toda la semana dándome la turra hay que ver el Sergio, que no deja hablar y por una vez que respeto, yo estoy aquí levantando el dátil, no... no no por eso, por eso, no. te, te cedo te cedo el testigo, a ver, te cedo el testigo Tengo que, decirte, te, tengo que decirte, Sergio, que me das miedo, porque te sabes todo, mejor que, mejor que la propia persona <risa> <risa> sí. Tú sabes sí. que yo antes de que pasara, yo te decía Joan, que ya por privado poco, lo poco que claro, te hablaba y te decía Joan, deja la fuerza que levanta mucho peso, pero tú eres culturista y al final, mira eh, te viniste al lado y no será porque no te, no te insistía yo que te sí, yo. De que, que tu, tu camino sale de culturismo. Pero hay una cosa que, te, que te, llevo tiempo con ganas de preguntarte: es, vamos a ver, eh, cuando estabas en la fuerza teniendo unas marcas de auténtico extraterrestre, eh, decías que no tenías la necesidad de, de competir. En cambio, aquí en el culturismo eh, rápidamente has pillado el rollo y has dicho, no, no casi prácticamente te has puesto fechas, eh, más o menos, y tal. Eh, entonces, ¿qué es lo que te ha hecho en un deporte en el que has estado tanto tiempo, como la fuerza, el no tener esa necesidad de competir? Y en cambio en el culturismo, haberte ordenado tan rápido, en tres meses, el, el, eh, bueno, el cambio que has en tres meses es para luego para otra pregunta, y ya rápidamente decir no, es que quiero competir, quiero subir al escenario y quiero ponerme a prueba. Vale. A ver, te diría... Creo que es sencillo desde, desde donde yo lo veo, porque yo luego hablo con amigos míos que se dedican al power o a la fuerza en general y, y lo ven estúpido. no Pero es que el power es tan básico como mover kilos. O sea, me refiero, si yo hoy muevo más kilos que, que ayer, estoy más fuerte. Es decir, si en una preparación mejoro 10 kilos en sentadilla, eh, he mejorado. O sea, hay, es, es, es un indicador tan claro de que he mejorado pero es que el culturismo, ¿cómo sabes si has mejorado? ¿Cómo sabes si eres mejor que el de al lado? No lo, no lo puedes saber. Es que no lo no, o sabes. Es, es imposible si no te lo dice un juez. A ver, a no ser que sea mega claro, si no te lo dice un juez o si no te lo dicen unas reglas, bueno, el juez al final aplica unas reglas preestablecidas, no se confundía exactamente, pero bueno, supongo que aplica unas reglas preestablecidas y, y sabes si eres mejor, peor y demás. Entonces, el power, yo sé perfectamente que... Soy de los más fuertes de España porque tengo X marcas, aunque no haya competido, ¿vale? Yo, es, o sea, eso lo sé, tengo de las mejores sentadillas porque porque, porque es, la, es la realidad, pero el físico no, el físico no va así. ¿Quién, quién es mejor físico? El que mejor quiera una competición. Bueno, eso uh -huh. tampoco es así, yo no tengo calcar, tampoco es así. Eso, eso, con, eso con el tiempo irás viendo que, que no <risa> <me> acaba <risa> de ser <risa> de todo <risa> allí, pero bueno, estás empezando y... Y dejemos que las cosas sigan en su cauce. Pero los años me, te das cuenta que no es nada así. Habéis entendido más o menos lo que me refiero, ¿no? Sí. sí Evidentemente sí, el futurismo sí, claro. es ponerse a probar en un escenario. O por lo menos como yo lo entiendo. La sala, sí, claro, es, eh, la sala es lo que te lleva al escenario, pero lo que cuenta es lo que se ve en el escenario. También os digo realmente. que el futurismo, una de las cosas que yo creo que menos me atrae es la parte de la competición. O sea, lo que más me gusta es el día a día. El día a día me encanta. Bueno, lo que pasa es que ahí yo voy a dar mi opinión es porque te quedan todavía cartuchos que quemar en etapas. Cuando pruebes el escenario, verás cómo en realidad vas a decir lo que me gusta es el escenario y cuando me bajo de él. ¿Sabes? O, lo que pasa no. es que, bueno, eso hay que verlo. O, ¿El game. O no, porque a mí, me, a mí lo que me ha gustado siempre del Culturismo era el conocimiento, y al final me di cuenta que el escenario era al final lo que menos me gustaba. Hombre, hombre yo tenía una mierda de físico, no, no el físico que tiene Giovanni, que tiene pero bueno, que yo respeto <risa> su decisión. Ya, esa esa Raúl, transición. Ahí... ¿Qué? Hay una cosa bueno. innegable, si ganas te gusta, eso es así, y todos los que estamos aquí hemos sí. ganado campeonatos, más gordos menos gordos, sí, y te bajas diciendo ole, ahí mi polla, sabes lo que tal. Eso sí es verdad que cuando pierdes no es tan agradable, eso también hay que decirlo, pero bueno, hay que sí, pasar sí, todas sí. las letras. Sí, pero, pero bueno, quizás el, eh, el proceso de la preparación, el mecanismo, las estrategias, quizás le llenan mucho más que el competir. Sí. Sí. Sí. es así, sí. eh, eso es o sea, el, de verdad, el hacer dieta y entrenar me gusta, es que me gusta. Sí, pero, pero yo antes he... digo, eh, el, el, el tema, perdona Sergio, el tema del escenario, eh, te voy a decir, eh, a mí al principio me pasó lo mismo y estoy con Robert en este sentido, ¿vale? A mí me asustaba el, el salir en vallador encima del escenario, es como que, claro, y, y contando que era otra época, ¿vale? Me asustaba mucho y al principio no era, mmm, mmm, era la manera de, bueno, querías competir, querías medirte a ver qué tal, y era la única, pero me, me asustaba el escenario, no no, no, no encajaba. Pero sí que es verdad que va pasando y tal, y, y le vas cogiendo un poco más de, de cariño. Y aparte de lo que digan los jueces, las sensaciones que a veces te puede dar en un escenario, vale, y es, es, es algo espectacular, cuando tú estás encima del escenario y ves que la gente está volcada contigo, eso, eso no se puede pagar con dinero, eso es una pasada. Lo que la gente te puede transmitir, vale, cuando estás encima del escenario, eso, eso es algo que, bueno, eso engancha, eso es una pasada y es algo, una de las mejores, y ya te digo, independientemente de la clasificación, ¿vale? Lo que te aporta el público en, en ciertos momentos es, eh, vamos, eh, algo que, que, que, que es inexplicable, ¿vale? Entonces, eh, al principio te puede asustar o no puede ser tu parte favorita porque no era la mía, pero ya te digo que hay ocasiones que... que que, que es algo tan, tan, tan bonito y tan especial que, vamos, no lo cambiaría por nada, ¿sabes? Me asusta, me asusta ¿eh? Lo, lo yo, digo hay, más. yo, a ver, me voy a poner un poco filosófico, pero yo, yo soy muy de escenario, tío. Y, y el escenario tiene, tiene, tiene una mística, tío, que cuando eres culturista, cuando de verdad eres cuando lo sientes, tío, y aunque Raúl diga que lo del de conocimiento y tal... Raúl antes que conocer, ya estaba subiendo en un escenario con un bañador azul que se le caía. A ver, a ver, a ver. Un segundo. Venga, venga, me callo. Pero el escenario, tío, tiene una cosa, que estás en un backstage oscuro, nervioso, mirando al suelo, no sabes cómo vas, tío. Y de repente subes esas cuatro putos escalones y hay una puta luz, tío, que es como volver a nacer, tío, cuando haces el primer doble bíceps. Y bueno, ya no se ven tanto, pero antiguamente sí que había flashes de fotos. Es como. Te engancha. Eso, tío, es como los cantantes ¿eh? que no saben bajarse del escenario. Eso es. El culturista está hecho para el escenario. Se forja en la sala, pero, pero se, se muestra en el escenario. Sí, de hecho, en, tu, en, en, tu, en la sala estás creando la obra y en el escenario la estás mostrando y el escenario es. Para mí es lo más, lo más bonito de la, del gullurismo. Pero, pero bueno, a ver, a ver, que, que ha dicho que, que Raúl diga que yo no he dicho lo contrario, que yo he competido 130 veces entre materia y profesional, que a mí me gusta el escenario, pero dentro de la competición también amaba el proceso hacia el escenario, coño. Pero lo que es más el escenario, Raúl, venga, coño. Bueno, bueno, lo que es más lo veremos porque este hombre todavía no ha competido.